cascarita de cacao dice suéltala con sabor para ti y eso va hasta la cosa tabaseña es para el compadre Paco Óyelo Bueno, y se el ritmo y el sabor Escucho para ti, ¡Óyelo! mi también me dijo, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado en esta noche buena Los nene con los nene, la cena con la cena Los nene con los nene, la cena con la cena Con los nenes, la nena con la nena. Mi amiga más querida se llama Magdalena y si le doy un beso a ella le da pena.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 A de el taxi para gozar la gozando tomando en casa de doña rita comiendo camarones y comiendo pepita bien rica se en casa de doña rita comiendo camarones y comiendo pepita bien rica se sentía doradita y saladita con un sabor bien chido la sabrosa pepita qué rica se sentía doradita y saladita con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Yo quiero, quiero, quiero, quiero más pepita Tendré que ir a buscarla en casa de doña Rita Yo quiero, quiero, quiero, quiero más pepita Tendré que ir a buscarla a casa de doña Rita Para que la voz el mandujano